El número de arriba se llama numerador. El denominador nos dice en cuántas partes se divide el entero. El numerador, cuántas partes tomaremos del entero. Veamos el primer ejemplo de suma de tres números fraccionarios con diferente denominador. Dos tercios más un octavo más tres quintos tenemos tercios octavos y quintos no los podemos sumar para eso para poderlo sumar necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo de los tres para encontrarlo tengo que buscar sus divisores de los denominadores y dividirlos entre números primos. El primer número primo que vamos a utilizar es el 2, porque uno de estos tres números es divisible entre 2. Empezamos 5 entre 2, no es divisible. Entonces volvemos a poner el 5. 8 entre 2, sí es divisible y el resultado es 4. 3 entre 2, no es divisible, por lo tanto ponemos de nuevo el número 3. Y de nuevo podemos continuar con el primo número 2. 5 entre 2 no es divisible y ponemos el 5. 4 entre 2 es divisible y el resultado es 2. 3 entre 2 no es divisible y ponemos de nuevo el número 3. Continuamos con el primo número 2. 5 entre 2 no es divisible y ponemos el 5. 2 entre 2 si sí es divisible y el resultado es 1. 3 entre 2 no es divisible y ponemos el número 3. Ya no tenemos números que sean divisibles desde 2. Entonces pasamos al primo número 3. 3 entre 3 sí si es divisible. Y el resultado es 1. 5 entre 3 no es divisible. Y ponemos el 5 de nuevo. Bueno, ahora continuamos con el primo número 5. 5 entre 5 es 1. Cuando los 3 terminan en 1... Eso significa que ya terminamos de encontrar los divisores, ya no hay más números primos que encontrar. Y multiplicamos todos estos números, ponemos 2 por 2, 4, y el resultado por 2, 8, y el resultado por 3, 24, y el resultado por 5, esto es igual a 120. Entonces, el 120 es el mínimo común múltiplo de los tres. Bueno, para continuar vamos a, a dividir el 120 entre 3. Y el resultado lo multiplicamos por el de arriba. Y con eso ya encontramos una fracción equivalente a tercios. Empezamos. 120 entre 3 y su resultado es 40 entonces eso significa que un tercio es equivalente a 40 120 avos pero como todavía falta multiplicarlo por el 2 por el numerador lo multiplicamos y me da 80 eso significa que dos tercios es equivalente a 80 120 avos continuamos con el signo de la operación y dividimos 120 entre 8 y esto es igual a 15 entonces tenemos que un octavo es equivalente a 15 120 avos. Pero todavía nos falta multiplicar el resultado por el número de arriba. Entonces 15 por 1 es igual a 15. Y lo ponemos acá. Y volvemos a decir que 1 octavo es equivalente a 15 de 120 amos. Nos falta el signo de la operación. Más. Y ahora hacemos la división de 120 entre 5 y el resultado es igual a 24 lo que significa que un quinto es equivalente a 24 120 avos. pero todavía falta que lo multipliquemos por el número de arriba por el numerador por 3 y esto es igual a 72 y ponemos el 72 lo que significa que 3 quintos es equivalente a 72 120 avos y además no nos falta Sumar los numeradores. 80 más 15 más 72 es igual a 167. El denominador solamente lo pasamos del otro lado del signo igual. Ya no lo podemos reducir más. Entonces tenemos que 2 tercios más 1 octavo más 3 quintos es igual a 167 entre 120 avos. Pasamos al segundo ejemplo. Un sexto. Más. Cinco. Tercios. Más. Un décimo. Bueno. Tenemos sexto, Tercios y décimos. No los podemos sumar. Para poderlos sumar tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. De los tres. Para eso tenemos que encontrar los divisores de los denominadores y los tenemos que dividir entre números primos empecemos con el 2, el número 2 es el primer número primo que vamos a utilizar, 10 entre 2 si es divisible y su resultado es 5 3 entre 2 no es divisible, volvemos a poner el 3 6 entre 2 si es divisible y ponemos es su resultado que es 3. Ya no tenemos números que sean divisibles por el 2. Entonces continuamos con el número primo 3. 3 entre 3 a 1. 3 entre 3 es divisible y su resultado es 1. 5 entre 3 no es divisible y ponemos el 5. Ya no tenemos eh, números divisibles entre 2 ni entre 3. Entonces continuamos con el siguiente número primo. 5. 5 entre 5, 1. Cuando todos terminan en 1, ya terminamos de encontrar los números primos. Entonces ahora nos falta multiplicar 2 por 3, 6. Por 5, 30. Y 30 es el mínimo común múltiplo de los tres números fraccionarios. Entonces empezamos, vamos a dividir el 30 entre 6 y el resultado lo multiplicamos por el número de arriba entonces tenemos 30 entre 6 y su resultado es 5, entonces significa que 5 treintavos es equivalente a un sexto, pero todavía nos falta multiplicarlo por el de arriba, por 1 y esto es igual a 5, como había dicho un sexto es equivalente a 5 treintavos Continuamos con la, el signo de la operación, más, y dividimos ahora 30 entre 3, y esto es igual a 10. Lo que significa que un tercio es equivalente a 10 treintavos, pero todavía nos falta multiplicarlo por el número de arriba, por el numerador. Entonces 10 por 5 es igual a 50. Y aquí lo ponemos, 50. Lo que significa que 5 tercios es equivalente a 50 treintavos. Y continuamos con el signo de la operación, más. Y ponemos el último divisor, el última división. 30 entre 10. Y esto es igual a 3 lo que significa que un décimo es igual a 3 treintavos, pero todavía falta multiplicarlo por el número de arriba, por el numerador. Entonces 3 por 1 es igual a 3. Entonces aquí ponemos el 3. Lo que significa que un décimo, como habíamos dicho, es equivalente a 3 treintavos. Y ahora nos falta sumar los numeradores. Entonces serían 58, y el denominador lo pasamos del otro lado del signo igual. Todavía lo podemos reducir, tiene mitad, mitad de 58, 29, mitad de 30, 15, y ya no lo podemos reducir. Les dejo unos ejercicios para que practiquen, si tienen alguna duda...